Hola, y ante todo daros, la bienvenida al canal. A vos Cosméticos Menorca. En esta corta edición de vídeos que os entrego para la introducción del mundo de la cosmética artesanal, he visto necesario hacer un espacio, donde nos podamos, meter de lleno en este mundo de la cosmética, y sus compuestos para la elaboración de la misma. Como decíamos en el capítulo anterior. La fitoterapia terapéutica nos da muchas claves y conocimientos, para conocer la finalidad del compuesto que deseamos desarrollar, a partir de unas bases o estudios elaborados en laboratorios. Hasta aquí, como veréis y entenderéis hay una relación muy estrecha entre cosmética, fitoterapia terapéutica, o todo lo relacionado con el mundo de las plantas medicinales y sus efectos. En esta entrega hablaremos sobre botánica. Como veréis he empezado saltándome este término, botánica, prefiriendo dejar claro antes el término fitoterapia para que bajo ningún concepto lo confundamos de aquí en adelante ambos ya que la ciencia de la botánica es el estudio de las plantas en toda materia y composición entendido esto hablemos sobre nuestro vocabulario que en adelante utilizaremos para los siguientes términos fitoterapia terapéutica ciencia estudio que usa productos vegetales con una finalidad terapéutica aliviar los síntomas curar etc. Drogas. Todo tipo de hierbas, hongos, algas en estado de desecación o recién recolectados sin procesar. Herbario. Profesional en materia con conocimientos de plantas medicinales. Fármaco. Derivado de procesos varios, para la abstención compuesta de un remedio farmacológico. Así que si más empezamos con la segunda entrega de esta edición, definiremos sencillamente la botánica, paso a paso. ¿Qué es la botánica? La botánica es la ciencia que estudia los vegetales. Su estudio es tan antiguo como el hombre mismo. La curiosidad y necesidad por sobrevivir llevó al hombre a preocuparse por diferenciar plantas comestibles de venenosas. Como tratar de conocer y aprovechar semillas, frutos, flores, tallos, hojas y raíces. La botánica es la ciencia que estudia los organismos vivos, que sintetizan materia orgánica por la energía solar, como la materia inorgánica del suelo, es decir, con capacidad fotosintética. En la práctica, la botánica se encarga de estudiar las plantas, las algas y también los hongos. Aunque los hongos pertenecen a otro reino, tienen muchas características en común con los vegetales, por lo que aparecen convencionalmente dentro de la botánica. La botánica puede dividirse en dos ramas. Botánica pura, que estudia a las plantas desde el punto de vista teórico o botánica aplicada que considera el estudio con fines prácticos. Después tenemos la botánica farmacéutica o médica, que estudia la agrícola, forestal e industrial como reino vegetal. Tipos de plantas. Plantas inferiores. No poseen flores. Bacterias, hongos, algas, musgos y helechos. Plantas superiores. Poseen flores. Coníferas. Ejemplo el pino. Monocotiledóneas. Ejemplo el trigo. Dicotiledoneas Ejemplo el poroto. Partes de las plantas: Raíz. Tallo. Hojas. Flor. Fruto. Semilla. Definiciones de una planta: La raíz. Es la parte subterránea de la planta, no tiene clorofila partes de una raíz. Raíz principal. Fija la planta al suelo, abre paso a las otras raíces. Raíces secundarias. Exploración en busca de agua y nutrientes. Pelos radicales. Absorben el agua y los nutrientes. Su vida es corta. Tipos de raíz. Raíz. Calamnar o axonomorfa. Crece verticalmente hacia abajo y ramifica hacia los lados, con raicillas más débiles. Queda bien sujeta al suelo y para la absorción de alimentos alcanza gran profundidad y anchura. Ejemplo. La ortiga. Raíz fasciculada. Cuando en una planta se encuentran varias raíces del mismo grosor. Ejemplo. La cebolla. Raíz napiforme o calamnar engrosada. Almacena sustancias de reserva. Ejemplo. Zanahorias, rábanos y remolachas. Funciones de la raíz. La raíz cumple varias funciones en la planta. Por un lado. Permite el anclaje o fijación de la planta al suelo, también permite la absorción del agua y de los nutrientes minerales disueltos en ella desde el suelo y su transporte al resto de la planta. Además, la raíz de algunas especies está especializada en la acumulación o almacenamiento de reservas. Definición del de tallo. Crece en sentido opuesto a la raíz y aparece al germinar la semilla acompañado por el primer par de hojas que formarán su follaje. Es el eje de la planta. Le permite mantenerse erguida, es el soporte de las hojas y flores y la vía de comunicación de la raíz con las hojas. Partes del tallo. En el eje principal se distinguen los nudos, de donde salen las hojas y las ramas. El espacio entre dos nudos se denomina entrenudo. Las yemas son los brotes del tallo que permiten el desarrollo de la planta. Pueden ser. Terminales. Responsables del crecimiento en longitud del tallo. Axiliares. ¿De dónde salen las ramas? Tipos de tallo. Existen diferentes criterios para clasificar los tallos. Según su duración. Anuales. Crecen durante un año. Perennes. Crecen durante dos o más años. Según su consistencia. Herbáceos. Si son blandos y verdes. Leñosos. Si son resistentes y no son verdes. Según su disposición con respecto al suelo. Aéreos. Son los más frecuentes, suelen ser erectos, ejemplo. Pino, y también pueden ser trepadores, ejemplo. yedra Acuáticos. Se desarrollan bajo el agua. Ejemplo. Nenúfares. Subterráneos. Crecen bajo tierra y suelen ser gruesos ya que acumulan sustancias de reserva. Funciones del tallo. Sostén de hojas y flores, lo que permite a las hojas realizar la fotosíntesis y a las flores su función reproductora. Vasos conductores para transportar las sustancias absorbidas por la raíz. Sabia bruta, hasta las hojas, donde se generan los nutrientes fabricados en la fotosíntesis, Sabia elaborada, y se distribuyen por toda la planta. Definición de la hoja. Expansiones en forma de lámina, normalmente de color verde, que salen del tronco o de las ramas. Partes de la hoja. Limbo. Es la parte laminar de la hoja. La cara superior se denomina, haz, la inferior, en vez, que aparece surcada de nervios, vasos por los que circula la savia bruta y elaborada. Pecíolo. Rabillo por el que la hoja se une al tallo. Formas de las hojas. Existen diferentes criterios de clasificación de hojas. Forma del limbo. Simples. El limbo es entero, es decir, formado de una sola pieza. Acicular. Forma de aguja. Lanceolada. Forma de lanza. Ovalada, acorazonada, elíptica o lineal. Sagitada o aflechada. Forma de punta de flecha. Compuestas. El limbo se encuentra dividido en partes llamadas folíolos. Borde del limbo. Enteras. Borde liso. Aserradas. Borde en forma de dientes de sierra. Festoneadas. Borde en forma de onda. Lobuladas. Borde en forma de lóbulo, partes redondeadas y salientes. Hendidas. Borde dividido en lóbulos irregulares. Dentadas partidas. Tipo de nerviación. Uninervias. Tienen un único nervio. Pinnada o peninervia. Presentan un solo nervio principal del que parten otros secundarios palmeteada o palminervia. Si de un punto del nervio principal salen otros secundarios. Paralela. Si presenta un haz de nervios paralelos de un extremo a otro de la hoja. Funciones de la hoja. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso de obtención de alimento que realizan los vegetales de color verde y algunas bacterias. Que consiste en la combinación de sustancias inorgánicas como el CO2 y el H2O. Con la participación de la luz solar y la clorofila, pigmento verde, para transformarlos en materia orgánica como la glucosa, almidón, etc. En donde la energía luminosa se transforma en energía química y termina desprendiendo O2 a la atmósfera transpiración. Proceso mediante el cual se regula la cantidad de agua que llega a la planta mediante la eliminación de agua en forma de vapor. Dicho proceso se realiza en las estomas, orificios ubicados en el envés de las hojas. Respiración. Las hojas son los pulmones de las plantas. La respiración se hace por medio de las hojas, durante el día y la noche. Toman oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono. La flor. Es el órgano reproductor. Partes de la flor. Pétalos. Son hojas coloreadas cuya función consiste en atraer a los insectos para que transporten el polen. El conjunto de pétalos de la flor forman la corola. Estambres. Son hojas modificadas y compuestas por un filamento cuyo extremo se ensancha para formar la antera, allí se forman los granos de polen, donde se encuentran las células reproductoras masculinas. Carpelos. Conjunto de hojas soldadas que se localizan en el interior de la flor y forman el órgano reproductor femenino, el pistilo. Está compuesto por el ovario, el estilo y el estigma. Sépalos. Son hojas verdes y pequeñas, situadas en la parte más externa de la flor. El conjunto de sépalos forma el cáliz, protege las partes internas de la flor. Tipos de flor. En función de los tipos de hojas que poseen las flores se clasifican en completas. Si poseen los cuatro tipos de hojas. Desnudas. Si carecen de cáliz o corola. Hermafroditas. Si en la misma flor hay estambres y carpelos. Masculinas. Solo poseen estambres. Femeninas. Solo poseen carpelos. Inflorescencias. Cuando las flores se encuentran agrupadas en grupos. Funciones de la flor. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación, y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan. El fruto. Las angiospermas se caracterizan por producir frutos, órganos procedentes del ovario de la flor que contienen una o varias semillas. Partes del fruto. Epicarpio. Capa externa, piel o cáscara. Mesocarpio. Capa media, carnosa acumula nutrientes. Endocarpio. Capa interna del fruto, se forma el carozo. Tipos de frutos. Carnosos. Cuando la parte que rodea la semilla es una masa jugosa. Ejemplo. Tomate, melocotón. Secos. Si la semilla está rodeada por una estructura más o menos endurecida, Ejemplo. Semillas de maravilla, nueces. Función de los frutos. La función de los frutos es hacer posible la dispersión de las semillas. Para germinar, desarrollarse y originar una planta joven deben caer en un lugar adecuado. La dispersión aumenta la probabilidad de supervivencia de la planta. La semilla. La semilla, es parte del fruto que contiene el embrión de la futura planta, mediante la cual realizan la propagación las plantas que por ello se llaman espermatofitas, plantas con semilla. La semilla se produce por la maduración de un óvulo de una gimnosperma o de una angiosperma. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. También contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelto en una cubierta protectora. Partes de la semilla. Testa. Cáscara que protege a la semilla. Albumen. Reservorio de nutrientes, no todas la tienen germen o embrión. Da origen a la planta completa, el embrión está formado por radícula, plúmula y pocotilo cotiledones. Adquieren la función de las primeras hojas y son también las estructuras que contienen la reserva alimenticia. Las plantas se dividen en mono y en función de que presenten uno o dos cotiledones. Función de la semilla. La función principal de la semilla es la germinación, el proceso por el cual se reanuda el crecimiento embrionario después de la fase de descanso. La germinación no tiene lugar hasta que no se dan las condiciones favorables para ello. Aporte suficiente de agua y oxígeno y temperatura apropiada. Germinación. El agua difunde a través de las envolturas que protegen a la semilla, llegando hasta el embrión. Al absorber agua la semilla se hincha. Con el oxígeno absorbido la semilla tiene ya la energía necesaria para iniciar el crecimiento. Ahora hablaremos de los principios activos de estas. Los principios activos son sustancias que se encuentran en los distintos órganos de las plantas y que modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. La investigación científica ha permitido descubrir una variada gama. De los cuales los más importantes desde el punto de vista de la salud, son los aceites esenciales, los alcaloides, los glucósidos o heterósidos, los mucílagos y gomas, y los taninos. Existen en las plantas otros relevantes denominados nutrientes esenciales, como las vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos y fibras, azúcares diversos, ácidos orgánicos, lípidos y los antibióticos. Plantas, hierbas y alimentos. La mayoría de estas son utilizadas ya sea como ensaladas, aceites, licores tónicos, bebidas, guisos, como condimentos, suplementos dietarios, test aromáticos o test de infusión. Su uso también incluye la cosmética. Al igual que los alimentos, para recibir los beneficios que se pueden obtener de las hierbas, las hierbas curativas deben ser consumidas durante largos periodos de tiempo. Aceites esenciales. Los aceites esenciales están formados por varias sustancias orgánicas volátiles o aromáticas, que se producen y almacenan en los canales secretores de las plantas. Las propiedades curativas son variadas y abundantes. Por lo general,